Acá quiero hacer un paréntesis porque eh, sigo sin eh, develar el misterio, por llamarlo de alguna forma, no le encuentro otras palabras. Lo que acabas de decir, Nacho, ¿por qué atrae? Eh, yo, cuando logré instalar gente después de putear, está bien que venía una de separación no. después de casi 20 años y demás. Se había muerto mi viejo, entonces en tal es que tú me salvó la vida. era Exageradamente hablando, pero me quedé ahí y yo me pregunto por qué. Dijo, ¿Vos sabés que lo único que se me viene siempre a la cabeza es un dicho, es una huevarita que leí en un artículo que todavía lo tengo que dice que estaba escrito en el año 2002 que decía "dar 2012, ¿eh? darme 10 hackers y dominaré al mundo 24 horas" ahora se relojaron la cantidad de personas y la cantidad de horas y eso es verdad y es mentira yo creo que lo que nos pone más cerca de la realidad en este, en este volverío de mentira de tanta inflación, de palabrerío es trabajar cerca del hardware así de real en este momento Alex, Hugo, Nacho y Miguel están mirando a la cámara así de real se trabaja con estas distribuciones con todas el grado distinto, la escala es la misma. Y te lo dice la sonrisa de Nene que tiene Alex en este momento, la sonrisa y una gran siete que tiene. ¿Quién? Miguel. Ajá. Yo sabía que iba para la pedrada o para tu casa, iba Miguel. A está no tranquilo, Miguel ahí, tipo de. no, no te... humilde y ya. paga, tanto no un cacotazo en la frente, ¡Pum, tomato! Hugo, Nacho, bueno, muerda eh, con estos canales, con los peones, ¿eh? Sí. Lo que pasa es que hace meses de bueno, comenzando. Bueno, entonces ya, ya sabré no Solo te voy a decir una cosa, eh, lo tuyo, Tano, o lo Fentón, es, es casi, casi bíblico, es algo que nunca jamás me animaría a hacer, un trago, un tirasodo. Lo que aprendés con eso también. Que, para que, para el que no... No, no lo conoce al cano, es bueno saber que hasta hace apenas 20 días estaba con un, con un kernel linux de 4 no sé cuánto, no había ni llegado al 5, o sea, más conservador que debía el tipo. Yo lo veo al tipo compilando todo el día, todo el día, eh. Se la pasa todo el día compilando. Y digo, bueno, el verdadero lado oscuro lado oscuro, ese que dice eh, el Samurai querido, que vendría a ser Arch, que es, o sea, vas a hacer las cosas como a vos te gusta, pero no llegar al grado de locura del Tano, porque lo del Tano eh, es demencial, estar compilando todos los días alguna practicación. Todos los días tiene una cuestión que compila una cosa y tiene que compilar 20 más, porque cambiaron. Yo digo, no, eso no es sano. Solo, solamente la puede hacer un tipo como el Tano, que es un capo. La verdad que lo reconozco así, un, otro Messi como Alexander de, de los CPU. Pero no, no es sano, lo que hace el Tano no es sano. Prefiero, mirá... Prefiero los pensuces de, del profe, que lo instalé el otro día porque me quería sacar la gana, nunca lo hice. Ah, se se Cuando vi que tenía 2.300 paquetes la versión en KDE, casi me caigo de... Yo tengo 750 paquetes más o menos, Narco. Cuando vi 2.300 paquetes, digo, acá te, se metió el FBI, así. Digo, <risa> acá hay algo raro. Digo, no, no, no, por eso entiendo esa sonrisa eh, perversa, casi diría, de, eh, del usuario Alexander. Donde quiere probar quiere probar algo más puro. Ahora, lo del Tano es el permiso. Todo aclaro que que entra en el mundo de gento se vuelve un paranoico de, de, de del no, no, no, no, no. mundo lino. Esa es la honestidad Qué que tiene un A8. No pues. hay diferencias entre el Ming de Alex y el Gentú. Por no supuesto. Hay diferencias, y eso es honesto. Lo intentaste no y pudiste, listo. Claro, exacto. Exacto. Después, hay además, seguir, tenés Juliana, todo un camino de... para seguir, ¿no? No hay. un Y un Gentú y un Ming. No hay diferencias. Claro. La única diferencia que pudiésemos haber tenido, ya nos la metimos, ya le, le, le dimos piso Le metimos un malazo en la nuca. Nosotros, para nosotros no hay diferencia, estamos los cinco en este momento más los chicos No, este sí, con los chicos que están en Telegram En, en, YouTube, y en YouTube, Youtube y en Telegram, hemos, sí. logrado, hemos logrado estar unidos por un sí. ratito Y Total. esto es lo único que nos convierte en indestructible tengo que pasar una revisión al, al, al chat y, y ya capaz que vamos cerrando. Pero quiero, quiero ver ahí la gente que me está que nos está escribiendo cosas. A ver, quedamos ah, mira, no, no. bien rápido lo hago. Dice... Ahí, y ahí arranco, ahí arranco. Dice Rodolfo Valentino, el problema a veces es el fanatismo y porque tienen una camiseta puesta se ofenden. Cuando las críticas son argumentadas no hay motivo para enojarse, totalmente. En referencia a los comentarios de los videos, claro, claro. También soy de la reina y pienso lo mismo que la, de la Catalina. Gracias Henry, porque pensé que había quedado solar y acá con esto. Hubo acaba de llegar una carta documento para vos, de Tabaré Cardoso, capaz. Eh, sí los alcancé, Misael, sí. Henry, supe ver a Canela Luna subir tambaleando al tablado y romperla, claro. De los mejores recuerdos de tablado que tengo, sí, total. Guillermo Martín Rodríguez, profe, ¿puede ser que usted estuvo en La Plata o vivió en las ciudades diagonales? De Soy de ahí, nací ahí, ahora les cuento si quieren. Monchi Moreta, saludos amigos desde Dominicana, ¿no? República Dominicana debe ser, ¿no? Gracias, Monchi. Ucra, gracias. Gracias, querido, gracias. Este, te esperamos por el canal si querés sumarte con nosotros. Ahí está, al pie del video, siempre están la, la, las redes de entropía. Eh, eso que comentan no fue una tregua para Navidad, claro, lo que estamos hablando hoy, lo que estaban comentando los Tano con, con Nacho ahí. Sí. Eh, ahí lo aclararon, ahí va. Vamos entropía, dice Tadeo, qué linda noche, vengo tarde, pero esperaba esto. Ah, está. está qué lindo eso. Qué linda noche, vengo tarde, pero esperaba esto. está Chapó, eh, Como que no estoy acá ando, dice que.. <ríe> ta, no está en lo lado oscuro, ta, sí, solamente no está solamente ahí, está en las sombras también, hay que tener cuidado con... brilla la katana y se, ta, se te, terminó todo, todo mi apoyo al gran maestro Nacho, tal cual, ta, todo, todo, todo el apoyo para vos Nacho, Guillermo Martín Rodríguez, me sumo a ese grupo, Debian, Poco, Fedora, Ubuntu, Arch, hay que ver cuál sirve, claro que sí, Alex Team, mirá, mirá que no solamente lo siguen las mujeres de Alex, mirá cómo ya empiezan los varones, se, no, se, no, mañana abre un canal, ya de pique va a tener 35 mil suscriptores <risa> <risa> Hay que probar de todo en la vida Dijeron Canela, Alexander y Miguel Canela, Alexander uh, uh, verdad, Pobre Canela Loco, qué buena genial. charla Hay que hacerla más seguido Sí, Rodolfo, vamos a practicarlo eso Este mensaje se ha retenido, a ver, mostrar Mostrar Ah, dice, ah, está, está contento Tadeo bien de bien. Al propio ya lo tenemos de nuestro lado Porque estoy ahí, semi, casi arch Temo por Alexander, termine como Rick ¿Cuánta verdad Nachito? Nacho, la verdad que esto es eh, así, mágico. Hugo, ¿probaste Void? No. Probé otras distribuciones libres así como Void, pero Void no. Ocho horas después el profe leyó el chat. ¡Tá, por esto! Voy a, voy a... Cuento eso chiquito y después, si quieren, redondeamos. Yo nací en La Plata, en la Ciudad de La Plata. Yo soy tan, tan uruguayo como argentino. Allá nací y acá me crié. Eh, vecino de Cristina Sí, vecino de Cristina, ahí va <risa> eh, Lo que sucedió fue que Mi viejo eh, Militaba En el Partido Comunista Y se fue para allá Porque estaba medio complicada la mano Y al, antes del año y medio yo ya estaba acá O sea que viví casi un año y medio En Argentina eh, Y después me crié acá en Uruguay Esa es la, la realidad, así que sí Nací en Argentina y me crié en Uruguay. Esa, esa es la, la, la, la posta de qué me quedó de, de Argentina: el amor por ferrocarril oeste, por la plata, que me parece que es como un barrio de Montevideo. Y no, no es que estoy, sí, sí, sí, sí, sí, sí tal cual. Este, no es que esté minimizando y queriendo que la plata sea como un barrio de Montevideo, Yo digo que en realidad es lo mismo. Eh, los chiquilines jugando a la pelota en la calle contra el portón de, de una empresa, no sé, un taller mecánico, la gente tomando mate afuera en la vereda con la silla, con la retrocera, eso se ve en cualquier barrio de Montevideo, en cualquier barrio humilde de Montevideo, no muy pobre, pero sí un barrio humilde de gente trabajadora, ¿verdad? en los barrios de gente... Este, de, de mayor nivel adquisitivo, no, no se ve eso pero me hizo acordar tanto al barrio Buceo, por ejemplo de Montevideo, que realmente dije qué digo haber nacido acá y no en otro lado porque a veces uno nace en un lugar donde no le gusta a mí me encanta la plata me he bancado que me digan porteño de mierda me he bancado que me hayan tirado la, la, la, la cédula al piso acá en Uruguay gente que, que dice que el porteño es otro que el porteño es otro y en realidad son bravos también este, y nada, y eso Sí. Y me quedó esa cosa claro, la palina, ah, ¿no? De que qué los gringos tan a mí esas cosas. Eh, en una época mirito. jugaba la selección argentina contra Inglaterra y yo sacaba la bandera argentina al portón de mi casa. Después no lo hacía más por todo el año. Eh, esas cosas que uno tiene, nada más. mira eh, Uno eh, no elige el lugar donde nace. Eso no, es un no. no se puede elegir. Pero sí se puede elegir medianamente, digamos, el lugar donde uno va a morir. Y uno es del lugar donde vivió morir. Ah. Eh, así que vos para mí, si bien es verdad que naciste en la ciudad de La Plata, Bonaerense, eh, eh, sos un charrúa más, eh, como Miguel, eh, nació ahí donde se fundó la bandera, uruguaya, y, y para mí sos eso, sos un charrúa querido, y, y so, somos el lugar donde elegimos nacer, eh, vivir, ahí, de, de ahí es donde somos. Totalmente de acuerdo, yo me siento uruguayo, lo que pasa es que también tengo mucho cariño por Argentina y todo, y en la cédula siempre está, nacido en Argentina, eso es de chiquito ya, este. y viajé varias veces a Argentina y estuve en... No, no estuve por el interior de Argentina, es una cosa que me gustaría hacer. Estuve muchas veces en Buenos Aires, en varios lugares, ¿no? Porque tengo algo de familia allá, porque tengo. Eh, bueno, ahora no, ahora un, el mejor amigo que tenía allá está viviendo en Francia, que es Roman, si llega a terminando o si mira algún día esto, ya le dejo un abrazo acá. Este, y, pero algún día me gustaría conocer más hacia el interior, ¿no? Porque lo que hace mucho ruido es Buenos Aires. Pero yo les iba a decir hoy en broma, decía Altano. Con el chocolate más, más barato me conformo, tienen ARCOR, vos, es tremenda empresa Arcor. No, no, no digo a nivel de gestión ni nada, digo los productos que elabora, es maravilloso, tienen todos esos tipos, creo que claro, son cordobeses. Vamos, vamos a hacer una aclaración, Dale. el otro día lo charlamos con Miguel en vivo y en directo, que me, me hizo una escapadita ahí a, a Colonia y, y me terminé una birrita con, con Miguel. No hay que confundir al porteño con el argentino. No, no, claro, claro. Yo soy porteño, yo sí, nací sí. acá, ¿no? Eh, el porteño es bastante arca. Uh -huh. Y si me escucha un argentino de buena fe, uh -huh. va a saber que lo que digo es verdad. El argentino es bastante arca. Pero después vos tenés, eh, eh, perdón, el porteño es bastante arca. Vos después tenés en el resto de la Argentina un montón de gente que tiene una conducta diferente, el claro resto que porteño no sí. ¿no? ah, por supuesto. Y, y está bien, es verdad. Yo vivo en Buenos Aires, soy porteño, todo, pero acá la mayoría de la gente es jodida. No es gente como la que charlamos en el canal. Ahora, el resto del argentino es más parecido al uruguayo de lo que muchos pueden imaginar. Yo tengo o sea, claro: es gente decente, gente honesta. Y, y es verdad, ¿eh? al porteño hay que darle con un palo a donde sea. Yo nací acá y probablemente muera acá. Pero eh, eh, el porteño es un tipo eh, jodido, jodido, soberbio, Benacho, yo lo sentí, el, yo mismo sentí, eh, yo, yo me sentí eh, insultado por algún que otro porteño cuando fui a ver a Ronnie Stone allá. Yo, siendo argentino, sin decirlo, ¿no? Me, me, Fui, mira lo que pasa, y creo que el compañero acá quiere, quiere hablar, ya, ya te cedo la palabra enseguida. Este, voy a ver a Rolling Stone hace 20 años atrás y no me dejan entrar con el cinturón. Entonces, tengo que salir por la 9 de julio al primer kiosquero que venga a pedirle una piola, un hilo. Entonces, para ponerme, porque el cinturón lo tuve que tirar a miércoles, Fue, me lo tuve que sacar y tuve que tirar. No podía entrar con eso ni con nada. Entonces me pongo una piola, un hilo de, de nylon, en, como cinturón pero para eso dice que un quiero y el quiosquero me empezó a hablar este, con ese tonito medio fanfarrón no este... ah, venís a ver los esto ah, vos sos de Uruguay claro, porque allá no van, verdad? qué van a ir allá? allá es una provincia, claro allá no van vos tenés que venir acá porque acá vino qué? porque acá vino... El... y yo siendo argentino fumándome todo eso y yo me reía por dentro y decía ¿qué sabés vos? no tenéis la menor idea me estás tratando como un uruguayo de forma despectiva y no solamente que eso está mal, sino que yo podría decirte, yo nací acá. Eh, pero no puedo juzgar a, a todos los argentinos por eso, no tiene nada que ver. Te encontrás con argentinos en congreso, en otros lados, son unos crack. En el mundo del software libre, los argentinos están volando. Tienen, en cada pueblo tienen una congregación, un grupo eh, de software libre. Hablan de esto todo el tiempo, hacen conferencias. Yo me quiero morir acá en Uruguay, no pasa eso. Entonces hay que abrir más la cabeza. Este, no, no ahí no es para muestra bastón botón porque hay muchos botones a lo largo de todo un país El era, era un poco lo que quería comentar en realidad lo que, lo que se generaliza como es, un, es una forma de ser un, es un tipo de, de persona en realidad, claro. que existe, capaz, capaz que se encuentra más fácilmente como decía Nacho en, en la capital de Argentina pero existe en todas partes yo laburando en gastronomía me encontré con un montón que clasificaba, pero con sobresalientes, en esa categoría. ¿Y Ando Montevideo? Este, y, y bueno, este, pero me perdí un poco lo que, que estaba diciendo. Sí, el tema de la imagen, de, de, de, sí, de, de, ese. Otro. de estigmatizar <risa> claro. a todo un país por, por, por un puñado de gente. Claro. Es un puñado, sí, tiene razón. Sí, sí, un eh. Una anécdota muy cortita. Eh, yo tengo familia en Uruguay porque mi mujer eh, es charrúa ¿no? Y los fui a buscar a, a, a la terminal de Colonia Express, que venían para acá, y está muy cerquita de mi casa. Eh, la terminal de Colonia Express, estoy hablando, no, son más de 10 cuadras y cuando llego, bueno, llegué bastante temprano los esperaba entre que entraron a salir eh, la gran mayoría eran uruguayos de Montevideo que venían por la diferencia cambiaria porque les convenía comprar en la Argentina y es como dice Miguel, eh, la gran mayoría eran montevideanos chetos chetos de mucha guita eh, después aparecieron mis sobrinas que son todo lo contrario a hacer algo cheto, eh, son montevideanas pero viven en, el, o sea, son oriundas de un barrio que se llama Nueva parís eh, bueno. Miguel lo conoce, seguramente vos hubo también, sí, sí. un barrio popular, eh, y desentonaban totalmente, los uruguayos que bajaban eran todos chetos. Ahora, lo que te encontrás de este lado es más o menos lo mismo de lo general que bajaba en Montevideo Cheto. el porteño se cree superior a todo lo demás a todo, ¿eh? no, no solo al argentino promedio sino al latinoamericano promedio y se cree que vendría a ser como un europeo encapsulado en Buenos Aires eh, esa es, eh, es el pensar de la mayoría de los porteños el Tano no es porteño nació en Mendoza, es un tipo, como le diríamos acá, cabecita negra, que se vino para Buenos Aires, es un tipo que sabe lo que es el, el campo, que sabe lo que es eh, vivir en una zona rural. Eh, yo sí nací acá, y lamento haber nacido acá, y si pudiera haber elegido dónde nacer. Me gustaría haber nacido con Alex eh, en una playa caribeña, en Zunga, eh, pero bueno, me tocó otra cosa la vida eh, pero digo y, y, y lo que dice Miguel el, el porteño es un tipo particular, un tipo que hay que escaparle yo le diría hay que escaparle al porteño ahora, eh, la ciudad de Buenos Aires los porteños somos 3 millones de habitantes, o sea casi la población de Uruguay, no 3 millones la Argentina tiene 48 millones de habitantes. Claro, claro. Es mucho más el, el argentino honesto, de buena fe, compañero, que pero, no te va a dejar de a Pero además, Nacho, de esos 3 millones no, no hay ni siquiera una mitad que sea así. Es, a eso voy. Hay un, un número sí, determinado, eh, pero no es que todo no, Buenos Aires sea así. Como dijo el profesor al principio... Este, nosotros existimos porque, porque nos conocemos, por poder dar fe de que esa persona estuvo ahí, de que hizo esto o hizo aquello, dijo esto o dijo lo otro. Pero por eso existimos, porque existimos en la, en la, en la mente de los demás, en el pensamiento colectivo. Y no, no somos nada. Tal, que... Tal cual. Lo que acaba de decir Alex, me acuerdo Nacho, vos te tenés que acordar, Hugo, vos también, Miguel, por si no lo conocéis porque a mí se queda cadareto, pero tiene una cultura general de la hostia. Eh, Antonio Carrizo. Uh, la radio. Generalmente cuando un tipo de La Radio, de los medios, recibe un premio, agradece, no sé quién. Carrizo, la tengo guardada, ese, esa cosita de YouTube, dijo lo mismo que vos, Alex, te admiro, yo no tengo una envidia sana ni enfermo. Te tengo una envidia de la hostia, Alex. Porque tenés una, un poder de síntesis que yo no me gustaría tenerlo. Carrizo, cuando recibió un premio por la trayectoria de la radio, dijo Una noche tormenta, con una tormenta de la hostia, cae un rayo en un bosque. Si no hay nadie para mirar ese, el rayo que cayó en ese bosque, es nada más que un rayo. Si nosotros no nos tenemos, como dijiste vos, Alex, repitiendo lo que dijo el profe Hugo, nadie podrá dar, haber sido testigo de esta noche, de lo que nos pasó, de una historia más, de las cosas bonitas que fabrica Hugo, de la paciencia que tiene Alex para escuchar, que tiene Miguel para escuchar. Yo, por ejemplo... Acá estoy señalando la y... síntesis, mirá, Tano. Acá. Acá, en Tadeo. Ahí lo dejé, lo dejé marcado el comentario. Sabes que tenés un poquito la voz parecida, sabes a quién? Tano, a, a Tangalanga. ¿A quién? A Tangalanga. Uy. Sí, un poquitito. Creo que te da un poco de manija y ya entras. Oh, pero vos, ¿sabes cómo te dicen a vos? Ya <risa> le, le entramos a tirar, ¿eh? ¿Qué dice Nacho? Que usted que lo conoce mejor. Si le damos manija, agarra el teléfono, empieza a llamar, el hombre no. No, oh, mira, eh, nos hemos quedado, y esto, eh, la intimidad, ¿no? So, nos conocemos todos. Nos hemos quedado charlando así con el talo hasta las cinco y media, seis de la mañana. Eh, de la vida, de Linux, de de lo que se te puede ocurrir, eh, hasta las cinco y media de la mañana. Eh, profe. Eh, es una cosa que no se tardía más. Primero te voy a decir, es, siempre es un placer escuchar al Tano, es un tipo muy, muy querido para mí, lo mismo que, que Miguel, que lo conozco también, así, incluso lo conozco antes que el Tano, también un tipo o sea muy querido para mí. Pero digo, no es casual, no es casual. No, no. No que ha, el mundo el mundo de Linux. ¿Y por qué digo que no es casual? Porque si Linux tiene una particularidad, es la de compartir. Claro. claro. Y en ese compartir, eh, compartimos vivencias que tal vez no tengan que ver con Linux directamente, ¿no? Tienen que ver con, con la idiosincrasia del lugar donde nacimos, de cómo, de cómo somos cada uno. Y esas cosas, para mí, en lo personal, son invaluables. Por eso, conocer gente como Alexander, como el Samurai, como Henry, como Rodolfo Valentino, que cada vez que le leo el nombre me, me recuerda a ese, a, ese actor del cine mudo. Eh, todo, o sea, conocer toda esta gente para mí es gratificante y es un aprendizaje. Eh, es gente que no está bien de la cabeza, y si sí, lo vemos mal, sí. no por algo estamos acá. Exacto. Ahí está, está, hay una de carcajadas por ahí. <risa> <risa> <risa> tenemos, tenemos ciertas particularidades. Hablá, ¿no? tenemos cierta hecho que, particularidades. que venimos zafando hasta ahora. Sí. Pero la verdad, que para mí es un placer estar a la una de la mañana, hora Argentina, Chile y Uruguay. Eh, compartiendo la vida con ustedes, compartiéndolo en Entropía Binaria, que me parece un canal de la hostia, eh, compartiéndola, como dice el Tano, que no se olvida de, de los compas que están ahí en YouTube y en Telegram escribiendo. Me parece que fue un brindis de, de, de la puta madre, me parece que, que salió súper bien. Me, a mí me pone súper contento que un grupo de Telegram eh, modesto y humilde eh, sobre Linux eh, que pueda, donde se puede hablar libremente eh, le vaya bien, me parece que te lo super mereces Hugo, me parece sí, que es sí. un laburo eh, eh, es super meritorio, eh, podemos estar de acuerdo con algunas cosas y con otras no pero me parece que el vale. laburo es super meritorio, sí, me parece sí. que, que todos los administradores que tiene eh, el grupo, eh, el señor Alex, el, el, el, yo le digo el saltamonte, ¿no? Y el Kenji, que para mí es el samurai eh, son dos capos, eh, dos capos que la saben lunga, hablando en criollo. Eh, me parece que hay un grupo de gente divina y preciosa. Estoy de acuerdo que... contigo, sí todo el mundo se escucha y se habla con respeto. Sí. Me parece que son cosas que no son fáciles de conseguir hoy en día. ¿eh? Y me parece que eso tiene que ver con el laburo que vos has hecho a lo largo de esos dos años que relataste muy brevemente. ¿no? Eh, tu inicio en YouTube, eh, eh, ese miedo a, a, a, a cómo eh, la comunidad educativa lo iba a tomar... Y me parece que lo sano de todo eso es tu eh, honestidad intelectual. Que también se apoya, digamos, en la eh, honestidad intelectual de la gente que integra, digamos, las diferentes comunidades. La sea la de Facebook, cosa que ahí yo no me meto porque no tengo, pero sí conozco la, la de Telegram, sí leo lo de YouTube. Y que me parece que bueno hay un grupo de gente que es muy muy interesante muy interesante gente que eh, entiende para el lado que plantea las cosas que me, y me parece que lo bueno es eso acá eh, a nadie que haya hablado de windows incluso eh, hay, hay un usuario que nunca me acuerdo cómo se llama que es pro windows eh, un poco Arnold todo me el mundo lo escucha un poquito Arnold sí, Roquín, que Fedora, Fedora y bueno hace window? un ratito sí, sí. hace un ratito sí, entró ¿eh? sí, cree, cree. hace un ratito entró y todo el mundo lo escucha y, y lo respeta claro. y, y no hay ningún problema y no hay problema que se vi un, vi un comentario que le preguntaba si si pesarites había que tener barro Ah, ¿Y si, bueno, eran verdad, si eran de verdad oh, las barbas? Oh, oh. ¿Eh, ¿No? <risa> <risa> Le creo que preguntó eso. Una ah, es verdad. Una duda, una duda que tenemos todos. Una duda que tenemos todos, que quizás por el chat de, de Telegram o de Facebook el, el samurai nos pueda quitar. ¿El samurai tiene barba? ¿O es, como diría el general Perón, un imberbe? A ver. Esa A ver, es una, ¿qué es? Es una duda. Ey, ¿estás ahí? ¿Tamburay? Si encima fue a la ¡Ala! plaza, si encima es monto. Humil... Va a aparecer acá la respuesta en cualquier momento. Acá donde muevo el cursor, acá. Abajo de Henry. Que mientras voy a aprovechar a leer rapidito también. Dice, dale, dale, dale. vamos, nuevo, pa... aguante Nuevo París. Le dije una vez porteño en Argentina y casi me mata. Eh, y pasa que el porteño es lo que más se ve desde afuera Como que el estereotipo desde México de gente argentina es que son europeos perdidos en Latinoamérica Soy de Buenos Aires, con Urbano y doy fe de lo que dicen de los porteños Hay muchos que se la saben todas cuando hablan pero saben muy poco eh, Un saludo para todos los argentinos, que lo bancamos mil acá, full Saludos Hugo de Anaí Monzón, vamos arriba Anaí un gustazo tenerte acá Rodolfo, che, coincido con lo que dijo el Tano, hace unos años me pegué un palo fuerte con la moto cuando estaba internado y recibía visitas, cuando los veía recordaba los buenos momentos vividos no tiene ninguna importancia si tenían auto, celular, etc, Le importan los momentos felices eh, claro, y acá hay, <risa> pero dime, ¿de parte de quién? Es, fue así que había que leerlo, no Rodolfo, me imagino, Escúchame, ¿de parte de quién? Hay unos cuantos que no estamos bien, Nachito, dice Kenji. Perón lo escucho al Tano y me hace acordar a Hugo Guerrero Martín Heitz. Un tipo que Martín, le hablaba. Martinei. Martinei. Hey. Un tipo que le hablaba a la noche Ese de da? La... ¿Peruano? Peruano, peruano, un maestro, maestro. No lo conozco. Usted, ¿no? Lamentablemente no lo conozco. Pero vamos a leer algo de, del hombre ahí. Eso me acuerdo cuando pues era nadie, chico. Y dice Kenji que es un bigotón. No lo tenía Kenji con bigotón. No lo tenía. Bueno, ahí está A desmirado mi Bigotón. El mostacho bigotón. Kenji. ¡Ah, ¡Arquero la bigotudo, mierda Kenji, le dicen! Maestro, eh. el, el arquero de bigote, le dicen en el barrio. El A bigote. La, el, el, Kenji juega, el Kenji juega al arco. O sea, es bolero el Kenji. A ver, Kenji. A ver si, si te pronunciás de vuelta ahí. A mí se me, a mí se me vino la, ¿Para mente, mí? la imagen del maestro chino, ese que se acomodó el bigote. Sí, sí, sí. Frondoso, ¿no? Es Frondoso esa. y. No digo, a lo Dalí lo tiene, a lo Dalí así. Para arriba. Ya por claro. lo que lo he leído, por lo que he leído al, a, a Kenji, por más que no le guste el número 5 para mí, ¿o, o es está eh, bien parado? Sí, que juega de 5 sí, sí. o juega de 10 el Kenji? Esos 5 raspadores, yo lo veo raspador en el medio de esos que te miran y voy a decir, ¿me animo? ¿Voy o no voy? ¿Voy o no voy? No, no, no voy, no. Lo tocas para el costado. Así. Sí, lo tocás, disculpe maestro, y lo ayudás a pararse, viste, le decís, disculpame, no te vi. De esos 5 hachas bajo el botín. Sí, sí. A mí me hace acordar a, a, a un 5 que tenía Peñarol que era fantástico. José Valle Perdomo. Qué lindo cinco que tenía oh, Peñarol. Perdón. a ese A oh, ese a, oh, había, había que pasarlo a ese. Me acuerdo que lo cagaban a patada al tipo. El tipo tiraba en el piso, los miraba y hacía, hacía una cara como diciendo Ah, vos te la voy a dar. No te... <risa> Quedaba tirado en el piso y los miraba y le decía No pasa nada. Y a la siguiente era, no era tres jugadas después. ¡Pimba! Ya Y otra cosa. 1980, Uruguay, no, no otra jugar, cosa. ¿Vos, Hugo? ¿Cómo? ¿Jugás al fútbol? Soy de madera. No juego ahora. Jugué, mirá, soy tan malo que jugué durante muchísimo tiempo y nunca aprendí. Pero me divertí de lo lindo, eso sí. <risa> nah, sí. Esto no pasa por ser bueno o malo, por jugar. Alex, ¿vos jugás? Eh, sí, sí, jugué. Como que todo pulsar. No M más rápido eso, sí. más, más, más. Ahí, ahí sí hizo duro, peor. Sí, sí, sí. ¿Eh? Pero además te salí con unas morras y unas piernas así, salí Para mí, para mí, viste lo de lo de Tudor Sala, es porque Alexander es gambeteador, ojo que y si no que gambeteas sí, ahí, ahí. No sí. podés jugar, eh. Sí, sí, sí, Claro, en el pase de la tenés que tocar rápido. Sí. Y aparte porque de la no marcha no y marcha esa de que te freno rápido, te voy para atrás, para adelante, pipupá, pa y te pasé la. Esa es complicada. Apá está a mí, medio grande la no, A mí el, el samurái me da, me da un estilo maestro Tavares, ¿viste? Un tipo pensante, un tipo que arma de atrás para adelante, yeah. un tipo inteligente, un tipo medido, y un tipo que tuerce la boca cuando habla, que habla así y dice, ¡oh, eso va a Pero, <risa> murguero, sí. Ahí sabe? va como el murguero del 1980, ¿viste? Ahí va. Murguero de dos micrófonos. Un canario luna de Linux. Para ah, mí eso es el Samurán. Qué grande vos. Oh. Acaba de confirmar, era ¿eh? el centro y el arco. Ay, va, nada de firulete. <risa> Pimba nada, ya está. Y bueno, y como 5 cinco la, H y 15. Sí, no, no, no me la dibujés. No, una cosa así. No me la pinté demasiado. Dos colores, blanco y negro. No me no me más colores porque se arma lío, ¿viste? Pintame rápido el cuadrito y arrancá, no, para adelante con las dos patas, todo claro, claro. claro. Sí. Todo eso tomado como una provocación. Claro, claro. Che, Huguito, todos tenemos una duda. Dele. A ver, yo te, te voy a hacer una pregunta que seguramente todos queremos saber. Dale, dale. ¿Qué hay, de, qué hay detrás de ese fondo de junco? Si es que se puede contar, ¿no? Lo puedo decir. Sí, si es que lo. Sí, pero si no lo, es podemos... lo que hay es algo que, que podamos ver a la una de la mañana. De, sí, de pero mañana, no por y... YouTube. <risa> este, y, y como. como la, Que la humildad nunca nos abandone, ¿no? Porque uno de, acá puede puede verse medio comprometido. No, bueno Nada, si vamos para adelante, vamos para adelante. Ya, ya me preguntaste a la Catalina y fui para adelante. Ahora esto tengo que ir también. Este, este es mi dormitorio, es tan pequeña la pieza, que, que, que, que es, es chiquita mi casa, es linda, pero es chiquita, muy chiquita, entonces no tenía lugar donde montar eh, las cosas para el canal, entonces lo hacía acá en la pisita de al lado, que es el... Se, frizó ahí. Se perdió, ¿no? Se cayó el profe. ¿Sí? Ahí, ahí voy. ¿Ahí? ¿Estoy? Me parece que tenía los calzones colgados arriba. Y sí. justo se puesto en la cámara pues, ¿Qué se Pero, fue? ¿El audio? No, ¿El video? No, ¿Todo? Nos dejó con la duda todo Nos dejó con la duda todo ¿Qué hay detrás de, de esos juncos que tiene ahí? No, no, no sé no, si no, se, no. se perdió todo ¿El audio, video o o, o...? ¿O quedó el audio? Ahí se fue todo también Sí, yo creo Ahora. que hace... YouTube escuchó algo ahí viste que, que están siempre revisando el contenido y que no, esto acá. Se está cayendo todo. A algo la vaca, la vaca, esto es un galán. Y el profe Rata Blanca. <risa> sí, Claro, claro. Tiene más feo. Boludo. Te, ahora vos mirá cómo el profe, cómo el profe acomoda, a, a, acomoda la pieza del ajedrez. Y te sale con el pelito atado, los juncos atrás, ¿eh? sí. todo elegante, sí, los lo video videos en, en, en la vía pública los videos es pelo al aire, ¿Eh? andando así moviéndose ese tipo Susana Jiménez, eh, andando <risa> ah, y ahí cambia, cambia. Ale no lo puede hacer eso, Ale quedó exento, viste. A, el, a Ale el pelo le crece para abajo lo que pasa. No, te crece no, para abajo no, no, no, el no, pelo Ale no, Igual, sí, bueno, eh, la clase. Y al Nacho tiene, eh, también le clase para abajo el pecho. Es decir, uno tiene la barba, en la, uno tiene pelo en la cara y el otro pelo en la, arriba de la cabeza. exacto Son las duplas, Se pusieron arriba, uno, arriba, uno arriba del otro en el video. Eso. Son las duplas. ¿sabes? Un 11 y un 9 que te carrilean toda la cancha, te pintan la cara. Sí, sale piso. Sí, es lo claro. que contaba. Lo que contaba Hugo de, en el último video sobre lo del documento, ¿eh? es lo mismo, ¿eh? Sí. Ah, sí. claro. Y, y va por ahí, sí. Le... Es raro, raro eso, raro eso ¿eh? Raro. ¿eh? Todo empezó por una profesora ¿Raro? publicó ahí en el, en, el, en, el, en el Facebook, una profesora que yo respeto mucho y la conozco hace muchos años, confío además, eh, empezó por ahí la cosa y digo, ¿cómo? Y le pregunté a un amigo que es policía y no sabía bien él, o sea, sí sabía hasta cierto punto y me instruyó un montón. Pero falta información ahí, no se sabe bien por qué están haciendo eso. Ojalá paren con eso porque no está bueno. Uno por un lado viene diciendo, no, mirá, hay que proteger el celular, no guarde datos de terceros porque si te lo roban, porque si te lo hackean, porque si lo perdés... Estás comprometiendo gente, cuidado a quien agregas a quien no agregás, los historial Y de repente la policía sacándole foto con un teléfono a la cédula de la gente, te quiere morir Pero esperemos que no se generalice esto, ¿no? Porque en general la policía acá Ahora, está procediendo bastante bien pero ¿Auguito? Sí, sí, sí Esa esa conducta que vos describiste en el video, ¿no? ¿Es sistemática? No, no sucede en todos los controles vehiculares? No, no no, esto es algo de, de hace poco, eh, por lo menos por lo que, con lo que yo hablé con la gente, por lo que yo hablé con la gente, empezó a fines del año pasado, pero fines fines, por ejemplo diciembre del año pasado y y no en todos lados, sí se ha detectado en, ¿vale? en algún que otro lugar del territorio nacional, pero no es como que lo está, no lo están haciendo a diestra y siniestra, digamos, son cosas puntuales ahí, pero no sé, no entiendo, no logro entender. Y pero ¿qué, cuál es el objetivo? ¿Sacarle una foto? ¿Qué, ¿Qué se puede hacer con la imagen, con una foto de una acreditación de, de identidad? Acá en Uruguay podés pedir Uruguay. un préstamo, podés sacar un crédito y podés hacer trámite. Okay. Sí. De hecho, hay. A mí me molesta mucho, muchísimo, hay empresas que trabajan solamente así y solo con WhatsApp. Si vos no querés mandar la cédula o no usas WhatsApp jodete, como diríamos en criollo, eh, uno no puede decir, ah bueno, va a pasar eso si un policía me saca la foto de mi cédula, probablemente no pase eso, no, no, ha, no haya ningún problema, pero no es un procedimiento muy transparente que digamos, y no habla bien, y va en contra de lo que hacemos los informáticos, que queremos transmitirle a la gente lo que no está bueno, vos le decís a una persona de repente, cuando vayas a pagar en la pizzería o algo, no le des la, la tarjeta a una persona, anda vos al cajero y paga vos y fíjate lo que están haciendo. Eh, si tenés sensor de proximidad con la, con la tarjeta, eh, bueno, ponéis acá rápido la tarjeta del lector, etcétera, etcétera. Y de repente, por otro lado, está la policía sacándole foto lo, con un celular a la, a la cédula. Entonces, como que te tira por la borda lo que, lo que haces por otro lado. Justo la policía, ¿no? Pero, está. Además de que no tiene no. mucho sentido, porque o sea, ellos mismos son los que te, te dan el documento. Exacto, exacto. No se entiende bien. Mira que si fuera una corrupción tras otra, yo digo no tengo problema, a decir. Pero acá hubo un cambio importante en la policía desde el año 2000 aproximadamente. Antes del año 2000 se manejaba muy mal, eh, en general, la policía. Mucha corrupción, mucho, mucha cosa turbia. A partir del 2000 se empezó a profesionalizar la gente de la fuerza del orden, digamos. Y hoy uno, uno puede sentir que ir a hablarle a un policía es ir a resolver un problema y e ir a que te presten atención. Yo, eh, en, lo, en los noventas, eh, viví eh, la época, acá había un ministro ¿no? llamado Gianola, este, que esto no es palo para nadie, simplemente es lo que pasó, que estaban bravos, los militares estaban bravos. Los militares no, los policías estaban bravos, ¿no? te paraban por cualquier cosa en la calle, te... te este, recargaban un arma este, contra la pared, pegaban era, era realmente muy jodido en Uruguay los 90 la policía se conducía muy mal, si hubiera que decirlo lo estoy diciendo ahora, pero no no no, este, la me parece raro que procedan así porque ahora es, es otra cosa la policía en Uruguay, ¿no? es prolija es una fuerza prolija, no se mete con la gente, no te hablan mal eh, es raro no sé te diré Huito. Que en los 90 en Latinoamérica en general fueron lamentables. Sí, claro. Neoliberalismo ultranza. No, eh, trans, no claro. es raro. Lo que vos viviste en Uruguay en los 90 lo vivimos con el Tano acá, en la Argentina en los 90. Tuvieron racia también, eh, me imagino. ¿No? Sí, lamentablemente sí, te perseguían. Claro. Eh, y te hacía recordar a la época de los milicos, ¿no? Y claro que sí. Eh, Después es verdad que la mano aflojó, después también es cierto de que Uruguay eh, comenzó un camino diferente, eh, la cosa para mí se democratizó, y que más allá de independientemente de cómo piense cada uno, eh, me parece que estos accionales tienen que ver con eso. ¿no? Eh, Nacho, ¿me das permiso para decir que venís de una familia de poli? Es, tarde, es. Ya. No, y no. yo también estoy tirado como personal tercerizado de la fuerza entonces conozco un poco, no tanto como, como Nacho, pero conozco algo el paño y hay de todo, como en todos lados, hay gente buena, hay gente mala no sabía lo que acaban de contar, lo que contó Hugo Poli sacándole fotos a la pero hay sí más protección, como está todo más visible con esta mal llamada era de la comunicación, que esa era de la conectividad casi plena entonces cualquiera te firma, eh, todos nos tenemos todos empezando por mí que soy el que está hablando, todos nos tenemos que cuidar un poquito más el poli también, el poli se tiene que cuidar Nosotros ahora no... vos fijate una curiosidad una curiosidad, el canal de Hugo en Youtube si vos vas a la descripción del canal eh, dice eh, que entropía binaria lo que busca es la emancipación digital. Corregime Hugo si me equivoco, ¿no? Gracias por notarlo. Vos Hugo habla, no, no sí, sí. hablas de Linux, ¿no? Ahora, puede haber, y esto me pregunto, emancipación digital, si no hay una emancipación a nivel general, digamos. Porque no. yo estoy de, de corazón, de acuerdo con lo que plantea Hugo, de corazón, ¿eh? Eh, yo no quiero que la gente use sistemas privativos, que, que violan tu seguridad, que violan tu, eh, tu privacidad, que violan todo. Pero tampoco quiero, tampoco quiero y esto va de la mano, que las multinacionales violen mi vida cuando voy al supermercado, violen mi vida, mi vida cuando voy a, a la carnicería, violen la vida de Alex cuando el otro día contó que está obligado a comprar dólares con lo que gana, porque después si no no le alcanza para vivir. Yo no quiero eso, ¿eh? Eso es emancipación, que es lo que plantea Hugo, que para mí me parece central, central, ¿no? El canal de Hugo es un canal de Lino que apunta a la punta de emancipación digital. Pero para tener emancipación digital tenés que emancipar directamente, tenés que sacarte toda la basura que nos metieron adentro nos metieron Windows, ¿no? Pero tenemos que sacarnos mucha basura más que no tiene que ver con los sistemas operativos. De acuerdo. Todos los tenemos, ¿eh? De acuerdo. Todos los tenemos. De acuerdo. Eh, o sea, no hay nadie que pueda levantar la mano y que diga yo estoy libre de de, de, de esta malaria. Todos lo tenemos. Pero bueno, ese es el camino, ¿eh? Es la emancipación, Y quitarte de encima la basura que llevamos dentro y plantearnos un mundo donde eh, todos tengamos lugar. En ese sentido, entropía binaria, apunta a eso, apunta a la emancipación digital, apunta a, al ser vos en un mundo donde vos sos parte de una comunidad. Y esa comunidad va a tener problemas, sí, las tiene como todas, ¿eh? porque todas las comunidades tienen sus problemas. Pero los problemas de la comunidad se resuelven en la comunidad. La comunidad da respuesta a los problemas. Claro que sí. Eso es lo, lo que me parece grandioso y que sí es un planteo, eh, digamos, ambicioso, ¿no? Es, yo quiero que crezcamos como personas, que crezcamos como seres humanos, que podamos vivir en paz y en armonía. Y para eso, Linux es un camino desde eh, los sistemas operativos. Y también es un camino, es plantearse eh, eh, el salir a la calle todos los días, eh, pelearla, lucharla, eh, levantarte como, como dice el profe a las 3 de la mañana para preparar las cosas para ir a laburar, salir y hacer lo que debemos hacer con la convicción y con el corazón en la mano. Después nos vamos a equivocar, eh, lamentablemente nos vamos a equivocar. Pero mientras hagamos las cosas con... Eh, digamos, honestidad e intelectual, por llamarlo de alguna manera, por más que nos equivoquemos, estamos en el camino correcto. ¿Se escucha bien? Sí, sí. Ok, eh, yo estoy en el teléfono, sí. mm, ya me queda 3% de batería <risa> este voy esta noche, el año, eh, son unos excelentes tipos un... Un... Un... Tractos Igual que vos Los quiero mucho Y nos vemos pronto un... Igualmente tu... Que nos ha regalado Alex eso, te lo eso. Gracias Gracias y lo mismo, la misma palabra para grande, vos. Alexander, grande. No nos dejemos estar Empecemos a producir textos Escribámoslos en un libre office Ya que tanto no Empiezo por mi, hablo porque ahora Tanto que yo, está no me me lleno la gente hablando del pingüino, que la libertad, que el libre office, que el átex. Bueno, están eh, empezando a volcar eso en un archivo para publicarlo. Porque nos estamos dejando, Nacho recién fue lo suficientemente noble para encontrar ternura en la maldad. Y para ello, o sea, lo demostró usando las palabras eh, boní palabras amables me iba a salir la palabra co coque eh, palabras coquetas pero hizo alusión a la, a la realidad de forma respetuosa a mí me sale de forma más agresiva más intempestuosa no podemos dormir en los laureles chicos creo que lo hacemos que bueno, de, cada uno desde su lugar claro. lo que pasa creo de que es, a... eso, eso ah, lo sí. hacemos dentro de, este, de esta de este gran trabajo que lleva, a través, en estos dos años hubo, está bien dicho, que llevas con el canal. Tres son, sí, son tres. Tres años. En marzo de con este año permiso. van a ser tres. Yo no sé si lo veo así, es? vos sabés que, que estemos dejando pasar. Yo creo que hacemos. Eh, lo que pasa es que hace, hace falta más gente no. que haga, Tano. Hace falta que el abogado hable de la emancipación a través de las leyes. Que, que no sé, que el ingeniero agrónomo hable de la emancipación a través de los cultivos. Eso me parece que falta. O, o no sé si falta, sí, pero capaz sí, que unificar sí. voces, capaz, ¿no? De repente. Hubo, hubo el primer pero, video que no, vos, no. Finge, el año fue en el 2020, ¿estoy en lo correcto? Sí, marzo de 2020. ¿Cuánta, marzo de 2020, cuánta gente tenías alrededor? que te apoyó, que te dijo que bueno que están los videos. No, sí. un montón, sí, claro. alrededor sí, sí, bien, bien, bien, bien. Amigos, yo. Eh, o sé. sea, vos tenías en el entorno inmediato, me refiero. Sí, sí, sí. Por ahí me va a salir, me va a seguir saliendo mal la pregunta a donde quiero llegar. Eh, en el entorno inmediato tenía gente que te, por supuesto, el aliento, gente en el inmediato en el, en lo que le llama la perimetral, contacto sí, físico. Sí. sí vamos, sí. Hugo, Vito, dale. Sí, dale, Pero, animate, después ve qué pasa, dale. sí, sí. Pasaron nada más, nada más y nada menos que tres años para que pudiéramos estar nosotros cuatro o cinco con Alex. Más los chicos del canal de Telegram, chicos y chicas, más los chicos y las pibas de YouTube. Tres exacto, años. Exacto. Y no las buscaste No, no. Y ahí estuvo el secreto. El camino claro. más largo empieza por el primer paso. Claro. Ahora es un mundo que nunca se va a dar, pero si la puerta que se va a abrir no es la que nos golpeemos. Y yo estuve eh, averiguando que hay un montón de blogs que son chiquitos, humildes, que están en esta misma. Estamos hablando de gente que trabaja. ¿Cuántos albañiles hacen falta para hacer un edificio, una casa, una obra? ¿Cuántos arquitectos? Pero eso eso es indiscutible, Tano. Lo que me parece que lo que plantea Hugo eh, es el meollo de la cuestión. digamos Vos para emanciparte, Necesitas no solo eh, una cabeza pensante en Linux, o necesitas, como decía Hugo, arquitectos, abogados, eh, albañiles, ganadero, eh, necesitas un montón de gente en todos los ámbitos de la vida, porque la no, vida si no es solo es. Linux. Claro. claro, eso, una masa crítica, que con mayor o menor conciencia, entienda de que no se puede vivir como a vivir. Nunca lo vas a obtener desde Linux solamente, eso es imposible. Ahora, si vos sumás voluntad de la masa crítica que dice Miguel, desde todos los ámbitos de la vida, y mirá lo que te digo, el religioso, eh, el, el, el del laburante del albañil, el del alfabeto, el del profesional, eh, Ahí vas construyendo esa masa crítica que te permite dar un salto cualitativo. No un salto... O sea, los saltos cuantitativos, hoy estamos festejando los 100 miembros del grupo Telegram, que es eh, un, un hito. Eso es cuantitativo. Ahora, el que te puede contar lo cualitativo es Hugo, porque Hugo tiene la totalidad. Tiene desde que empezó hace tres años el canal hasta los 100 integrantes de Telegram hoy en día tiene, Hugo tiene hoy en día más de 1500 suscriptores en YouTube, que no lo tiene cualquiera, ¿eh? para hacer un canal de de Linux, el que te puede contar la, la, la totalidad es solo Hugo. Claro. Ahora, es eso, ¿cuánto más necesitamos de otros aspectos? viste claro. Por ejemplo, recién Alex daba, no, yo que creo te, que la te... demostración más cabal de todas, ¿viste? ¿Cómo el tipo se puso a armar algo y está... El tipo tiene la total disposición de enseñar cómo se arma esto. Ese es el caso del gabinete de él, ¿no? Eh, eh, sí. eh, el Kenji no tiene ningún problema en hacer un video de cómo se instala Arduino para que todos podamos instalar Arduino. Eso es en todos los ámbitos de la vida. El panadero, el carpintero, el, el abogado, el ¿Yo? médico, porque también necesitamos médicos médico que piensen así, ¿eh? Nacho, mira, un, un, un, un no chiquito... Es un tipo que... Perdona, un chiquito que, que justo con lo que está diciendo vos y con lo que venía diciendo Tano antes, este amigo Gustavo, que estaba hoy acá en el chat, en el panadero, que estaban ahí, con, tuya y mía, con Alex, tiene ganas de hacer un canal para enseñarle a la gente cocina cocinar y panadería y cosas así mostrar pero no por plata lo quiere hacer porque él porque él siente que puede enseñar y, y ya ha enseñado a un montón de, de gente que ha trabajado con él y yo le venía dando para adelante a loco le digo oh, mira que vos tenés todas las herramientas para hacerlo todo pero qué pasa tiene hijos varios hijos tiene una hija la hija más chica cumple 7 años ahora la semana que viene no tiene espacio en la casa trabaja de noche duerme de día entonces también pasa eso Tano que la gente que quiere volcar algo cocinar arreglar un motor no sé lo que quiera arreglar un sistema lo que se te ocurra a veces se le complica porque no puede porque esto que otro y son un montón de voces que quedan por ahí por el camino eh, que vos nunca vas a llegar a escuchar y no te vas a llegar a enterar ni de quiénes son entonces habría que buscar las maneras viste yo me siento un privilegiado pero, por, por esto pero habría que no una sé, de, de las cosas una de las cosas, Hugo, es que yo creo que eso vos lo manejas de lo personal muy bien, es que la gente siempre te va a demandar más. Te piden videos de esto, video, sí. videos de lo otro, videos de cómo se Nacho, instala Nacho. Eh, Nacho. Android en DualBox con, con <ríe> sí, Vino sí. Te van a pedir ah, dos millones razón. de cosas. Ahora, ¿cómo se instala? Entre, ¿Cómo, lo, lo, Macos. lo coherente sí. perdón, Tano perdón, Tano. lo coherente es que el ritmo de lo que uno tiene pensado eh, nunca puede estar sujeto a, a, a cualquier demanda que aparezca claro. claro hay un hilo conductor Sí, sí. exacto claro. eso, el hilo conductor si vos no te moves o sea no te digo de la rigidez absoluta ¿no? pero si no te desvías de lo que es la idea eh, en esencia, claro, claro. Vas por el buen camino. Después, y lógico, si vos tenés hijos, te va a costar 20 veces más. Mm -hmm. Pero eh, lo que no te tenés que dejar presionar es que vos tenés que sacar 3-4 videos por semana. Eso es un error. Yo puedo no hacer puede. un video, un video por mes, un video por mes, por ejemplo, de pastelería. Y con ese video por mes, o sea, son 12 videos al año. Claro. Puedo hacerme el tiempo para armarlo. Ahora, si yo cedo a la presión de que uno quiere la bola de Fraile, que el otro quiere el vigilante, que el otro quiere la, la media luna eh, a, a, a la Uruguaya, y el otro le quiere el espíritu de monja, el y el otro. No. Ah, y ahí no se puede. Ahí eh, nos equivocamos, nos dejamos llevar por el por la ola, ¿viste? y nos equivocamos. Ahora, si seguí, vos hiciste la saga esa hubo de Zorin, de ¿no? Y ahí le metiste porque tuviste varias horas de, de laburo. Pero hiciste esa saga y cortaste y estuviste como ocho días sin subir video. Y está muy bien. Te mandaste todo un laburo. La gente conoció un sistema operativo que tal vez para el principiante le, le puede venir bárbaro. Y eh, después tenés 12.500 pedidos, uno quiere instalar esta cosa, el otro quiere instalar otra. Es más, lo, tengo, lo anoto, y hay lo una hay bitácora. Que... Me gusta ser transparente ahí. Ah, eh, eh, mirá, lo tengo acá, acá mismo. A ver si lo puedo, si lo puedo mostrar, acá, mirá. Hay una bitácora del canal, eh, que a mí me parece que todo el mundo se tendría que manejar así, ¿ve? Eh, esta entrada eh, tiene todo. qué se va a hablar de accesibilidad, qué se va a hablar sobre Android, qué se va a hablar sobre blogs, los artículos históricos tecnológicos, interés general, sobre Linux, ves por ejemplo configuración IP estática, systemd versus System B, no sé, las, las diferentes sabores de OpenSUSE, está todo acá y esto está, está en línea, eso está, está ahí para que la gente lo vea y cuando me dicen ahí en el grupo de Telegram, estaría bueno que hiciera un video, no sé qué, voy y anoto ahí, enseguida para no olvidarme. Entonces, en cuanto termino lo que estoy haciendo, miro. La única prioridad la tienen los estudiantes porque a veces me, me pasa en clase que doy un no. tema y los chilines me dicen, ya saben que hago. Yo me dice, profe, ¿puedes hacer un video de esto? Y se lo dejo ahí el fin de semana y lo ven el video. Que es mucho más fácil que estudiar de un libro. Y además, como son para las clases que yo mismo doy y, y, y son para ellos los videos, y los chilines ven los videos y en, y en una hora más o menos ya entienden todo lo que hay que hacer y ya van y tienen buena nota de oral a la clase siguiente y todo así pero por fuera de eso está todo ahí y bueno, y cosas como esta como la de la policía o, o cosas que son emergentes que, que, que ahora hay que decir esto ya rápido que ahí va lo que decía el Tano también ¿no? por eso uno, uno pelea desde donde puede y donde sabe este, hay, hay cosas que sentimos también Tano yo entiendo por dónde va el discurso perfectamente el hambre, del, del hambre no se tiene que saber se tiene que sentir este, vos podés teorizar mucho sobre el hambre pero si no sentiste te va a quedar una parte ahí medio, medio floja este, pero, pero hablamos de lo que sentimos, de lo que sabemos, de, lo que, de, de, de nuestra propia experiencia y demás, demás. Creo que se precisa aunar esfuerzos, porque hay mucha gente, mucha gente hablando Ahí está sobre la clave, eh, profe. ¿Cómo, ¿Cómo? Hugo, querido. Ahí acabas de pronunciar la palabra clave que me empezó a afinar de a poco mientras hablaba Nacho y también las acotaciones que hizo Miguel. Unirnos. Claro. Los separados, de hecho, el, el espíritu, de en el, según la et, et, etimología de la palabra que elegiste para tu canal, el espíritu de la entropía es eso. Claro. Nosotros separados somos muchísimo menos que la mejor fuerza, el mejor esfuerzo, la mejor intención que le pongamos separados. Esa es la lógica y, y también es su de la comunidad, ¿no? de que claro. cada uno desde su espacio de su claro. trayectoria y su vivencia pueda compartir con el otro y, y en esa en esa conexión surjan cosas que, inesperadas y como este espacio de ahora por ejemplo sí. exacto yo le, el colmo, nacho eh, Tano perdón es que vi a alguien que en el, en el canal pidió algo que ya estaba hecho y otro que publicó un video de otro de otro compañero, de algo que yo ya había dicho también ahí. Pero yo no tengo drama con eso, no pasa nada. Pero es no, cierto. No, no. Sí, sí. Sí, sí, sí, Es cierto y, no. y no, sí, te disparo. Sí. Es, ah, pero... no, es como no, que nunca no, vas, vas a terminar a... de hacer nada, ¿viste? Siempre vas a estar dale, dale, dale. Sí, sí. Mirá qué particularidad, ¿no? Si te pones a leer los datos, ¿no? los datos que digamos que le aporta cualquier usuario YouTube sobre el canal de, de, de profe. Eh, de los últimos videos, eh, el más visto por lejos es, uno es de el dibujo. Es... Ah, es, sí, de este, últimos, eh, sí, de los últimos sí. De los últimos videos, ¿no? Sí, sí. No, no, no, to, no tomemos el histórico porque hay videos que sí. tienen casi tres años, ¿no? Sí, eh, sí, exacto. De los últimos videos, el más visto, tiene como 700 reproducciones, más sí, o menos, sí, sí. Eh, es el de el dibujo. Si sí hubo, el profe, eh, fuera un mercantilista, por más que habló PTV de, de Ubuntu, pero si fuera un, ma, un, un mercantilista, estaría haciendo video de Ubuntu todos sí, los días. Me hubiera aprendido yo, como a Ubuntu como un pelado. La... La, no, no. Ahora, no, no, no, no elige ese camino, elige no, el no, no. camino más difícil. Mm. El camino más difícil es el, el camino de la cordura, ¿no? O sea, él, claro, eh, eh, lo, que, claro. lo que dice, lo que dice, eh, que a mí me causa gracia cuando lo muestra al dueño de Canónica yéndose a la luna, ¿viste? Eh, muy gracioso. Que ahí me equivoqué, fue es al espacio, que... no la luna. Ahí me corrigió uno de, lo, de, lo, de, la, de las personas que están en el grupo. Pero, pero sí está. Claro, está, pero. Está. Pero se quiere ir a la Luna el condenado. Sí, quiere, Acá sí. hay un idiota en la Argentina, esto les cuento al, al resto de, de, de, de la comunidad de entropía, hay un idiota en la Argentina que compró una parcela en la Luna y como no es un millonario millonario, es su tipo que simplemente por ahí tiene un mango nada más, se compró eh, una parcela en el lado oscuro de la Luna que porque es más barato que el lado... Parece joda, ¿Es lo que eh? está diciendo Nacho eh, Real? Esta clase de, de idiota eh, eh, lo vemos <risa> todos los días. Nacho, eh, va con la eh, carpa por algún momento. Idea, uno puede ser marketinero eh, y uno puede elegir el no marketing. Mm. Y me parece que, que lo que está en juego ahí es una filosofía de vida, claro. una filosofía de cómo uno entiende el mundo de cómo uno se relaciona con la gente de cómo uno siente eh, la pasión por vivir y me parece que el secreto de, de tropia es eso es esa filosofía que tiene que ver con el, si algo no me gusta te lo digo te sí, claro, lo cuento claro. te puedo contar que esto no me gusta de mí, está muy bien te puedo contar que esto me gusta de Y está bien te puedo contar que eh, no me gusta la rata de o que soy hija de Peñarol. Eh, y escucho y voy a hacer un intercambio con, con un bolso, con la camiseta de, de, de, de Peñarol y la de Nacional. La vida tiene que ver con eso. Y es donde vos te parás. Te parás. Y mire de canales de YouTube y hay eh, una treintena de luceros, podemos decir. ¿no? Después uno dice que el lugar donde se siente más cómodo, más identificado y separa ahí. Es verdad, es verdad que los latinos somos particulares y nos entendemos mejor que si hablamos español. Eh, pero eso no quita que eh, quizás entropía en este sentido sea un canal eh, rupturista, digamos. Eh, rupturista en un buen sentido, ¿eh? No un canal que quiere tirar toda la mierda, que todo no sirve. No, no, un canal que expresa una visión de lo que es la vida, y en particular de Leno, que eh, destaca sobre el resto de los canales. ¿no? Ni mejor ni peor, ¿eh? Ni mejor ni peor. Es diferente. Te empuja para otro lado sí. entonces bueno, a ver eh, gente que se va a sentir más identificada con la mirada de, de Hugo de entropía, ¿no? Es más identificada también con la gente que participa ¿no? porque por ejemplo Alex en Telegram de, de, de, de, de... es que hay y mucho amigo, trabajo de... que, capaz que la gente no sabe pero porque es un grupo pequeño, es un canal pequeño pero hay gente que no sabe que se gesta mucha cosa en el grupo de Telegram que yo pregunto mucho ¿Hacemos esto? ¿Les parece? ¿Qué les parece hasta ahora? ¿Qué les parece si hacemos tal cosa? ¿Vos, eh, ¿Qué usan ustedes? ¿Qué hacen ustedes? ¿Qué les parece que hay que hacer acá? Yo me, me guío mucho por, por la gente que está en el grupo Que es para eso justamente el grupo Es para, para conocerse, para charlar, todo Y para decidir cosas entre todos este, Entonces es mmm, lo que va surgiendo No es que yo haya elegido esa beta Porque me haya dado cuenta que nadie cubría eso O que muy poca gente cubría ese espacio Entonces voy a hacer esto No, no es lo que sale. Si sale bien, genial. Y si no, también, porque está hecho con honestidad. Este, hay que redondear hace ratazo. Se fue. No, no, no. no que, la noche era. está en pañales, Hugo. ¿Eh? Espera, Hugo. La noche se es está pañales. Hay que redondearme ahora. espera un cachito. Pero hay que, hay que cortar. Hacemos la última. Fíjate, era de 10 a 11 y se fue hasta las 3 de la mañana casi. Cortemos, cortemos y se, otro día preparamos otra. Porque estamos re, este, no re cómodos no y todo, para pero ver. es un es un vivo que va para el canal. Y se, se hace muy, muy, muy eterno. Este, que Ni se te ocurra esto, duda. Es que ya está, ya no, ya, ya, va, ya está yendo para ahí. Queda automáticamente. No, no pasa nada. Los 200 pero, ¿eh? No pasa nada. Que la gente vea esta parte también de nosotros. Alguien decía por ahí. Que este vivo salió igual que lo de, de otro canal, que, que empezaba y no se sabía por dónde terminaba. No, no sé bien quién comentó algo porque sal, saltó una, un mensaje emergente ahí. este Pero bien. <ríe> Yo estaba preocupado por cómo llenar esa hora, no cómo, cómo organizar y todo eso. Mirá, con crece. ¿no? Un disparate. Entonces para redondear, Hugo, voy a terminar con esto. O sea, Dale. voy a empezar a terminar. Dale. Con Nacho posiblemente terminamos a 6 la mañana. Dale. Eh, yo no soy una de las visitas que figura lo que Nacho nombró un par de veces que son las estadísticas de YouTube porque yo uso un script por terminal en las que pongo a descargar tu lista de reproducción, viste, que son larguísimas y ahí tengo años para ver grande grande, grande. eso por un lado yo te estoy estudiando y estoy muy conforme con la producción de sentido que llevas en todos los aspectos ahí para estoy planeando llevar para el Zoom, la sala de usos múltiples del Volta, el lugar donde laburo, videos tubreos Hugo. Adelante. Aunque tienen un trabajo de edición de video, de cohesión, co eh, coherencia y sintaxis oralidad, que son impecables. Felicitaciones, Hugo. Gracias. Por supuesto que antes, que antes que muestre, use estos videos para la, para la clase, te voy a avisar si estás de acuerdo. Me gustaría contar con tu. Que sepas, si ven los, los, los videos en YouTube, los puedes mirar cualquiera, pero para mí es. Nobleza obliga a que lo sepas. Antes no, de que eso no, pase. Dale, dale, ejemplo. dale, dale, dale, tranquilo, no pasa nada. Ni te preocupes, dale ah, para bien, adelante, claro. ya mismo dale para adelante. Sí, sí. Sí, claro. Sí, claro. Bien, bien, bien. Para mí es un placer. En segundo que... lugar. Mm. No, es que eso no puede quedar muerto, hay muchísimo trabajo. Sobre, eh, esta era de la hiperoferta obliga a que estas de oro, la altura, que que un poquito al costado, depende de nosotros no dejarlas al costado lo que yo, mi propuesta firme es encontrar, yo me voy a poner a laburar ahora que esto es el con todos los monitores apagados encontrarle la vuelta para apoyar acompañar desde el texto escrito a entropía binaria, ¿está de acuerdo? grande Tano, claro que sí, por supuesto ¿cuál sería el mejor acompañamiento en formato texto a entropía binaria? Yo creo que, eh, si es en sentido texto, lo que hay que tomar es eh, lo que plantea Hugo, digamos, lo de la emancipación. Plantearlo desde lo digital, partiendo de lo general, que lo general siempre es más amplio que, que lo particular, ¿no? Eh, pero es eso, ah. es lo de... Lo central para mí pasa por la emancipación, que es lo que plantea Hugo y que es, creo, me parece que algo central en, en lo que es entropía binaria me parece que es lo que marca la filosofía de, del canal, ¿no? Lo es, sí. es decir. Es un canal de Linux, es un canal que... Partir desde la entropía, de, Nacho, decís en vos. Medida, digamos, ...a medida, a lo que es un usuario que, que está llegando, o está descubriendo el mundo de Linux, y es, es un canal que apunta, digamos, a, al ser honesto con ese usuario que si hay algo en línube no está bueno, hay que decirlo, que si hay distribuciones que no son recomendables, hay que decirlo. Me parece que es ese camino. Eh, eh, es que esa es la verdadera emancipación. Me parece que por ahí viene, eh, al menos como yo lo interpreto, ¿ves? porque cada cual puede tener una interpretación diferente de lo que Hugo plantea. Al menos yo lo veo desde este costado, me parece lo más interesante. La, la cuestión de, de de emanciparnos de vernos como sujetos de cambio de que nosotros somos sujetos de cambio yo creo que eso es lo que plantea entropía binaria pero es una, una apreciación muy personal ¿no? está bueno como lo ves es una de las de las, de las cuestiones que me planteo de, de, de, de, no, de no decirle al otro no, mira las cosas son así vos quédate con eso que más o menos te manejás no, no, mira que por acá hay otra cosa Vos también podés, yo te ayudo, te muestro cómo es, y después si no te gusta, está bien. Este, una cosa por el estilo. Lo podemos lo podemos trabajar, sí. Podemos ayudarnos mutuamente. Eh, producir Entonces te voy cosas. a hacer una, una pestaña nueva, una sección nueva, Entropía Binaria. Es una sección más. Y a partir de ahí, eh, en esa sección, Miguel y Nacho, eh, que somos los que estamos... Me voy a encargar de hacerle llegar el mensaje a Alex, que estuvo acá con nosotros. A partir de ahí, eh, en esa sección, en formato texto, acompañamos, hacemos uno, o sea, formato multimedia Hugo, nosotros lo haríamos en texto. Pero hay que ver qué es lo que quiere Hugo hacer. La cuestión pasa por ahí. Después, Bien. Bien. Él decidirá para qué lado eh, hay que agarrar, y, y seguramente eh, siempre sea, digamos, se caracteriza porque escucha a la gente. Entonces, vas claro. para qué lado eh, en concreto me eh, tomamos. Ahora, después, todo lo que pueda colaborar, por supuesto. Pues, pues, eh, Vamos arriba, entonces. Cuente conmigo, yo no tengo problema. Vamos arriba. Bueno, ahora sí, gente la dejamos por acá, no no no sé los números como a porque la verdad me perdí con lo de, de youtube pero me parece que, que salió lindo y aparte quiero que batiste el récord de Jojo Fernández del, del español van como casi cinco horas de transmisión <risa> no tengo te simplemente me, un vivo, ¿eh? es que me pareció que había que dejar este fluir porque la alegría de, de, de la celebración es eso, es celebrar, ¿no? No es una cosa parametrada, como si, bueno, está, hasta acá te tenés que sentir bien, hasta acá tenés que tomar vino y hasta acá tenés que hablar y tal. No, no, no y es un espacio, Y claro, bueno, arriba, claro. dejar. Este, pero vamos a hacer otro, sí. Obviamente que sí. Y esto va, esto va a quedar ahí, va a quedar ahí como testimonio. <risa> Así que vos, bueno, muchas gracias. Bueno, muchas gracias. Voy despidiendo un placer enorme poder haber compartido con ustedes, con los chicos de Ted, con los de YouTube, y eh, pensando en todo lo que se van a sumar, que van a ser eh, gente valiosa y, y van a ser eh, muchos más, muchos más para poder charlar, debatir, y cambiar de ideas y, y seguir soñando que, que es posible vivir mejor. Claro. Así sí. que desde acá, desde humilde lugar que le mando un cariñoso beso a todos los chicos que todavía están en Telegram ahí siguiendo los que siguen en YouTube como hace la y, y, sí, y espero que eh, no esperemos los 200 suscriptores de Telegram que dentro de uno o dos meses tengamos otro directo más así volvemos a compartir un traguito todos vamos arriba entonces que no hay nada más, más para decir ya está después, después de la intervención de Nacho ya Acaba. está ya. Un chau chau chau. Viste como Tinelli Bueno, gente, arriba. Que te con el gente, gracias Nacho a todos. Diego. El chat de YouTube, a la, la, a la gente que hizo la videollamada acá, a la, a la gente del chat de Telegram. Gracias a todos. Gracias a todos. Los queremos mucho. Arriba, hasta la próxima. Un beso es para todos, chicos. Que sigamos bien. Igualmente, chau. igualmente, vamos arriba.